El objetivo de este vídeo es ver cuál es la razón de ser del uso de estilos en la creación de interfaces web y más concretamente el uso de CSS. Para ello ya tengo cargado aquí en brackets que va a ser el editor de texto que vamos a usar a lo largo del curso un documento en HTML5 que va a ser el que vamos a utilizar como punto de partida. Es un documento muy simple, únicamente la estructura básica con un header de nivel 1 un header de nivel 2 y tres párrafos y cuyo contenido imagino que todos, que todos conocéis. Bien, eh, para empezar a jugar con él lo que vamos a hacer va a ser presentarlo en pantalla de manera dinámica, de forma que cada vez que modifiquemos algo en el código veamos automáticamente cuál es su representación gráfica. Bien, pues para hacer esto vamos a abrirnos a este botón de aquí, este botón que tiene como icono un, un rayo, y al pulsar sobre él se abrirá una instancia del Chrome y automáticamente cargará y mostrará en pantalla nuestra página HTML. Si observamos la visualización de la página, vemos que el contenido que se nos muestra, es decir, la, la, la información que se presenta, es correcta. Pero que la presentación, que lo que es la estética de la página, posiblemente no sea la más adecuada. De hecho, muy probablemente, un cliente eh, nos pediría cambios. A lo mejor nos puede decir, eh, por ejemplo, que no le gusta cómo se ve y que querría que las letras se vieran con más fuerza. Por ejemplo, en, en negrita, ¿no? Bien, pues haciendo caso a nuestro cliente, la solución más sencilla en este caso es venirnos a cada uno de los párrafos y hacer algo como esto, ¿no? Es decir, incluir en cada uno de los párrafos la etiqueta B que nos va a permitir marcar en negrita cada uno de ellos. Bien, pues una vez el cliente lo ve, nos dice que no le gusta, lo cual pues hasta cierto punto eh, es lógico, ¿no? Y que quiere que lo dejemos como estaba. Nuestro trabajo en este caso es un trabajo eh, sencillo que consistiría en eliminar de todos los párrafos la etiqueta B. ¿no? Es un trabajo sencillo, pero es un trabajo farragoso. Aquí tenemos tres párrafos, no hay mucho trabajo que que hacer, pero podría haber 50, podría haber 20, 50, 60 párrafos, lo cual sí que lo convertiría en una tarea pesada, ¿no? como mínimo pesada. Pero no solo pesada, también sería una tarea muy propensa a errores. Aquí eh, podría darse el caso de que uno de los párrafos no una de las b, de, uno de los párrafos, no lo borrásemos, o incluso, a lo mejor, peor, ¿no? que borrásemos solo la, la etiqueta de inicio y no la de final, o al revés, con lo cual el documento se quedase en un documento, se convirtiera en un documento no válido. Muy probablemente, la, la solución más real sería la de poder disponer de un punto en la página HTML en la que pudiéramos incluir un estilo, en que podemos incluir cómo queremos que ese tipo de elemento, en este caso un párrafo, se pueda representar gráficamente. Es decir, la idea es poder separar el contenido de la presentación o dicho de otra manera, poder separar la información de eh, la información que quiero mostrar, de cómo quiero mostrarla. Para poner un ejemplo, vamos a borrar primero las etiquetas B de manera que tenemos el texto como, o tenemos la página como en un principio la teníamos y vamos a incluir en la cabecera una etiqueta style donde vamos en este caso a modificar el color del párrafo. Por ejemplo, vamos a ponerle, vamos a ponerle un, un, un verde para que se note bastante. Bien, lo que hemos hecho ha sido muy sencillo. Hemos creado un estilo que modifica el color de todos los párrafos de nuestra página no me importa ahora mismo que os quedéis en la forma en cómo se ha creado el estilo, simplemente creeroslo. esto es un estilo, que en este bloque define en este caso un estilo para el párrafo, que pone el color del texto en verde, se hace así y punto. ¿no? Pero la cuestión es que veáis que realmente con ese elemento todos los párrafos han cambiado de color. Esto nos define lo que es la primera característica de CSS, ¿no? la primera ventaja de usar estilos. Separar la presentación del contenido. A lo largo del curso veremos que separarla completamente, eh, separar ambas cosas completamente es, eh, es complicado, es casi imposible. ¿no? Que siempre una parte de la estructura está relacionada con la forma en la que vamos a presentar los datos. Eh, el objetivo nuestro será intentar que esa separación sea lo máxima posible, ¿no? eh, pero ya os digo yo que completamente es muy muy difícil. Bueno, otra de las eh, ventajas que aparece, eh, que puede aparecer con, con el uso de CSS, tendría lugar en un, en un entorno, en un escenario, en el cual tuviéramos eh, varias páginas eh, HTML. Dentro de un mismo sitio web hubieran varias páginas de HTML. En este caso, por ejemplo, yo he creado otra, la tenemos aquí, que es el episodio 5. Vemos que el episodio 4 sigue los patrones, en este caso hemos puesto un color verde en el párrafo, pero el episodio 5 que buscamos pues, estructuralmente es muy similar, pues queremos que mantenga una unas características estéticas, pues un estilo visual similar al estilo, al, perdón, a la página, al episodio 4. Eh, en este caso, la primera opción que nos podría, se nos podría pasar por la cabeza es la de copiar la etiqueta style que tenemos aquí, copiar ese trozo, directamente aquí, en el episodio 5. Venimos aquí y lo copiamos, perdón, veníamos aquí y lo copiaríamos. Pero eh, esto que parece muy sencillo, realmente no es una buena idea. ¿Por qué? porque las páginas van a ser vivas, vamos a, vamos a ir cambiando cosas, y la cambiaríamos posiblemente una de ellas. Aquí tenemos dos páginas, posiblemente no nos equivocaríamos y podríamos, nos acordaríamos de copiar todo el contenido del style en la otra página, pero si hubieran muchas páginas web, es probable que se nos olvidase actualizar alguna de ellas, y todavía más probable si el dinamismo de la página, la, la velocidad con la que se hacen cambios en ella, es muy alta, ¿no? Es por ello que lo que, digamos que lo que parece una opción más sensata sería la de poder extraer en un fichero aparte lo que es la definición de los estilos y que el propio documento HTML sea capaz de enlazarlo. De manera que trabajemos en un fichero aparte y eh, automáticamente cuando modificamos ese fichero todas las páginas que tienen vinculado ese fichero directamente eh, cambiarían su estilo tal y como está definido en, en, en el fichero. Para ver un ejemplo de esto, le he creado otro, otro fichero, en este caso es un fichero CSS, muy sencillo, que lo que va a incluir es el, el párrafo, en este caso lo he puesto con color gris. Vamos a, vamos a ponerlo con color verde para que sea mejor como, como el anterior. Vamos a añadirlo. ¿Cómo se ha añadido dos ficheros? Bueno, pues la idea es poder, dentro de la cabecera, igual que antes, Borraríamos este acceso y pondríamos un enlace, que en este caso se pone con, eh, con la etiqueta link diciendo el tipo y la ubicación. En este caso eh, lo he ubicado directamente en la carpeta en la que se encuentran las páginas HTML, con lo cual pongo el punto delante para que no se equivoque. Y Pongo medio igual a all, aunque ya veremos esto para qué sirve en un futuro. Bien, eh, ya lo tenemos. Vemos que automáticamente el episodio 4 ha vuelto a estar como tenía que estar, porque ha vinculado el, el documento CSS, el fichero externo donde están definidos los estilos, y nuestro, nuestro documento 5, si venimos aquí, vamos a hacerlo más sencillo, copiamos el enlace, venimos a la página, y lo lanzamos ya automáticamente, carga el documento y lo tiene ya tiene los párrafos puestos en color, en color verde. Queda claro que el mantenimiento de la web va a resultar de esta manera mucho más sencillo. Eh, en el momento en que el cliente decida cambiar el estilo visual de toda la web, por la razón que sea, porque hay un cambio de, de, de logotipos en la empresa, hay, un cambio de, hay una nueva gerencia y quiere cambiar, actualizar las, las cosas, o porque simplemente quiere ir actualizando de vez en cuando la página para que se note cierto dinamismo, de esa manera, simplemente modificando los ficheros CSS adecuados, todas las páginas del sitio cambian de manera automática. Imagino que alguno ya se habrá dado cuenta que esta, esta última característica, el poder usar en múltiples páginas, poder agrupar los estilos en un único sitio, nos va a provocar o va a generar una nueva, una nueva ventaja del uso de hojas de estilo. En general, el tamaño de los ficheros será más pequeño y por lo tanto, si los ficheros son más pequeños, la carga será más rápida. Evidentemente, no es lo mismo definir en cada uno de los párrafos cómo tiene que mostrarse, que hay de utilizar el color verde, que decirlo una única vez al principio del fichero. Este ahorro, además, es muchísimo mayor cuando no solamente hablamos de una página, sino que hablamos de un sitio web. En ese caso, ya tenemos definido el fichero, pero es que además la carga de ese fichero se realizará únicamente la primera vez cuando carguemos la primera página manteniéndose en caché de manera que el resto de páginas del sitio acceden de manera mucho más rápida a esa información ya que la tienen en local, ¿no? la tienen en, en memoria. Además, parece claro que el hecho de separar los dos tipos de información, por una parte el contenido y por otra la presentación, hará que los trabajos sobre ambos campos sean, se puedan simultanear ¿no? y puedan ser más especializados. Habrá gente que, sabrá, que trabajará muy bien en la creación de contenidos y habrá gente que trabajará muy bien en el diseño. ¿no? Podemos especializarnos y podemos conseguir elementos o páginas web mucho más eh, optimizadas. Pero es que además eh, esta separación de contenidos va a permitir que nuestras páginas web sean más legibles, tanto a nosotros como seres humanos, incluso a nosotros en particular como programadores, eh, pero también a los, a los robots, a los robots que van eh, investigando, que van curioseando nuestras, nuestra web para obtener información que va a poder servir luego para ser posicionada correctamente dentro de un, de un buscador. Otra de las ventajas es la posibilidad de poder eh, adaptar nuestras páginas web no únicamente al formato típico, al formato de toda la vida, al formato del navegador en escritorio, sino también a los nuevos formatos que aparecen, como son móviles, como son eh, tabletas, televisiones, etcétera. Y eh, hay otro apartado ahí que es también no adaptar en función del tipo de elemento que va a visualizarla, sino el tipo de, en función del tipo de persona que va a poder visualizar nuestra web. Está hablando de la, lo que es la accesibilidad, de la posibilidad de poder acceder, de poder modificar nuestras páginas para personas que tengan algún tipo de discapacidad puedan acceder a ellas y obtener la información de la mejor manera posible. Y por último, otra ventaja del uso de hojas de estilo, que tal vez aunque más que una ventaja sea también una pequeña obligación, es sí, decir, con el uso de HTML5, muchas de las características que antes podían ser incluidas como propiedades de las etiquetas ya únicamente pueden ser incorporadas mediante el uso de CSS. Por poner un ejemplo, modificar el color del texto, el texto de un párrafo, eh, o incluir una imagen como fondo de la página, son elementos que antiguamente podemos hacer directamente con una propiedad de la etiqueta y que ahora mismo o lo vinculamos con una propiedad CSS o nos es imposible. Pero no solo es eso, es que además CSS es una tecnología que ha ido creciendo y que tiene ahora mismo mucha más potencia de la que tenía anteriormente. Hay ciertos, eh, ciertas cosas que no es posible crear mediante el manejo de propiedades de las etiquetas. Por ejemplo, crear un fondo degradado, ¿no? Cosa que mediante el uso de CSS resulta muy sencillo. Dicho esto, parece claro que CSS, o que las hojas de estilo en general, son una tecnología que hay que utilizar. Y es que realmente es así, ¿no? los inconvenientes que podemos encontrarnos prácticamente son nulos o son muy pequeños. Y se circunscriben a algunas inconsistencias que pueden aparecer entre diferentes navegadores. Inconsistencias que además cada vez son menores, ¿no? son, están más limitadas. Ahora sí me imagino que una de las preguntas que puede surgir es CSS, los estilos hay que utilizarlos, y CSS parece que es la solución eh, tecnológica adecuada. Pero hay otra opción que no sea CSS, yo no quiero usar CSS y puedo aplicar estilos de otra manera. Bueno, pues la, la realidad es que no. Realmente no existe otro mecanismo para aplicar eh, otra tecnología, para aplicar estilos en las páginas web aparte de CSS. Pero sí que es verdad que existen los llamados preprocesadores. Un preprocesador no es ni más ni menos que un pequeño programa que permite que entre un fichero en formato eh, diferente, en un lenguaje diferente, y que una vez lo procesa, genera un fichero en formato CSS. Entonces me diréis, bueno, ¿y para qué? ¿Qué ganamos si al final aquí morir al CSS? Bueno, pues eh, ganamos bastante. En hojas o páginas sencillas, con estilos sencillos, la verdad es que no vale la pena utilizar este tipo de, este tipo de elementos, este tipo de, de preprocesadores, pero en, cuando la página gana en complejidad, el mantenimiento, la gestión de ese CSS puede ser realmente muy alta. Estos preprocesadores nos permiten escribir un lenguaje más potente, un lenguaje eh, estilo script, en el cual vamos a poder, por ejemplo, crear variables de manera que podemos definir una variable una serie de valores y poder utilizar esa variable en todo mi código. Una vez preprocese ese, ese fichero con esa variable, obtendré un fichero CSS donde en cada uno de los elementos donde he utilizado una variable pondrá el valor de la variable. La verdad es que nos va a dar, va a simplificar mucho el código, va a permitir mucha más flexibilidad y eh, al final, simplemente es una herramienta aparte incluso del navegador, con lo cual es factible utilizarla sin mayor problema. Existen varios, posiblemente el más conocido sea el que os he puesto aquí, que es Sass, pero existen otros como Stylus o Mez. Eh, es interesante, no sé si dará tiempo a poder verlos durante el curso, pero sí que al menos conozcáis que existe la opción de poder mm, escribir CSS, no directamente en el lenguaje CSS, sino en otro tipo de lenguaje que proporciona más, más potencia.